Buenas noches. En medio de la oscuridad, les comparto esta luz. En el Palacio de la Corona, del Ornamento del Gran Gozo, imploramos a nuestro precioso Maestro Raíz, el Apreciado, ...quien revela la naturaleza de nuestra mente como es. Por favor, inspíranos para reconocer esto... ...como nuestra verdadera naturaleza. Gracias y bendiciones para todos.